Bien, 11 con 40, actualizamos las noticias, la información, bombardeos, un helicóptero también bajado. Sole Agüero, contigo. Sí, Rodrigo, saludo también a Libardo para que vayamos aquí entre todos actualizando las últimas informaciones y detenernos en algunos elementos que me parece que eh, es importante poder ir analizando para poder poner en contexto. Más temprano, nuestra compañera Darinka Marcic nos mencionaba esta última locución del presidente Vladimir Putin, donde... ...hizo mención a distintos aspectos. Uno de ellos tiene que relación con las sanciones de Occidente... ...que calificó como una declaración de guerra. Dijo que no iba a imponer la ley marcial... ...y también que todos aquellos países que impongan una zona de exclusión aérea... ...van a ser parte del conflicto. Antes de seguir comentando este tema, ¿qué les parece si pasamos a revisar... ...las declaraciones del presidente ruso y luego seguimos con la conversación? Dale. La ley marcial solo debe introducirse de acuerdo con la ley, por orden del presidente y debe ser confirmada por el Consejo de la Federación en los casos en que haya agresión externa, incluidas aquellas áreas donde se están produciendo enfrentamientos. No estamos experimentando eso en este momento y espero que no lo hagamos. Sí, ahí escuchamos las declaraciones del presidente Vladimir Putin, donde ha continuado además con la narrativa que le hemos escuchado desde el inicio de, de este conflicto, donde le justifica esta invasión diciendo que está destinada a proteger a los ciudadanos rusopalantes en Ucrania. Dice, todos los que están peleando ahora en Ucrania lo están haciendo por nuestros hijos y... En una afirmación que va en contra de la evidencia, realmente dice que el, los combates en Ucrania están yendo según lo planificado. Algo que, eh, por lo que se ha visto hoy en el terreno, no se condice con la realidad. Ya hemos visto la férrea resistencia que han mostrado los ciudadanos en Ucrania. Y eh, me gustaría si ¿sí nos podemos detener en las eh, sanciones, Libardo, porque ya hemos visto que en ocasiones anteriores, por ejemplo, con la invasión eh, a Crimea o cuando fue el caso de eh, envenenamientos a opositores rusos, como es el caso de Alexei Navalny, que desde Occidente se habían fijado sanciones, eso en ningún caso cambió el comportamiento del Kremlin, ahora eh, esto también eh, se da, ¿no? Sin embargo, todo pareciera apuntar a que aquí la apuesta está a eh, que esto tenga algún efecto a nivel eh, interno que pueda... E incidir en algún eventual cambio del comportamiento del, del gobierno ruso, ver si es que la presión de los empresarios o de los oligarcas que se han visto afectados por estas sanciones pueda conducir a algún cambio. Incluso hay quienes están eh, comentando si esto podría derivar eventualmente en un cambio de régimen. ¿Cómo ves tú las presiones que se puedan dar dentro de Rusia contra el presidente Vladimir Putin a partir de estas sanciones? Un gusto de saludarte, Soledad. Las sanciones... Le están doliendo a Vladimir Putin, evidentemente. Eh, sobre todo, por ejemplo, eh, lo que significó que la Bolsa de Valores de Moscú no pudiera operar la devaluación del rubro, lo que significa que el poder adquisitivo de los rusos se ha ido debilitando, las sanciones de orden deportivo, las sanciones económicas, la sanción que acaba de aplicar Chile, en buena cuenta, decirle a las empresas rusas, ustedes no pueden venir aquí. Eh, no, Pero no son lo suficientemente contundentes al día de hoy como para decir que le puede significar un cambio en el régimen de, eh, Moscú. Más bien, la única manera que pudiera presentarse una turbulencia de orden social, eh, de orden político y de orden militar en Rusia es. ...que el estatus de la guerra cambie dramáticamente, es decir, que les cueste bastante. Ya ayer se daba cuenta del de asesinato de un general ruso que había sido eliminado por un francotirador... ...que con un disparo a 1500 metros había eliminado a uno de los 15 generales que está al mando de las tropas invasoras. Entonces, Soledad, en términos prácticos, sí, Putin acaba de decir, me duelen las sanciones, el que me aplique una sanción adicional... Es, está de, eh, le podemos declarar la guerra o le puedo declarar la guerra, le están doliendo pero todavía no son lo suficientemente en la magnitud y en la envergadura suficientemente fuertes como para provocar una <risa> entonces, situación social entonces, ¿qué le duele a Putin, doctor? ¿qué le duele? porque la suele ha sido una, una descripción eh, respecto a las sanciones económicas hay sanciones de todo tipo ¿qué le duele a Putin? ¿qué sanción le va a doler a Putin entonces? ni siquiera el aislamiento internacional que está teniendo porque uno vi, revisa hoy quienes están al lado de Vladimir Putin y diría Bielorrusia con Lushenko está acompañándolo. De pronto China ha comenzado a tener una distancia no tan aliado como inicialmente uno hubiera pensado, pero sí aprecia que en América Latina es donde más tiene aliados. Tiene a Cuba, tiene a Venezuela, tiene a Nicaragua, tiene a Bolivia. Entonces, en ese sentido, ¿quién o qué le duele a Putin? A Putin no le están doliendo ni los miles de civiles que están muriendo en Ucrania, no le, está, no le está doliendo ni siquiera el efecto económico que tiene en su territorio. Lo único que lo hace mantener esta operación militar en acción significa el sueño de contar con una gran Rusia y eso más por sobre el dolor es lo que se está imponiendo el día de hoy. Bien, llega de Ucrania la información que hay pérdida de la fuerza aérea rusa sobre Ucrania en las últimas 26 horas. Gran cantidad de aviones que vamos a, a, a, a resaltar ahora. Dame un título, Sole Agüero, de la noticia del último minuto antes de ir a la pausa. Sí, ya vamos a estar regresando con esas informaciones para seguir profundizando en varios aspectos que tenemos preparados uh -huh. de las últimas informaciones que van llegando desde Rusia para que sigamos aquí poniendo en contexto. Ok, y gracias a ustedes por todos los mensajes que nos envían compartiendo su opinión respecto a lo que sucede en la guerra. Con Buitrago, con la Sole, con toda la gente que está desplegada, con todo nuestro equipo que está atrás trabajando que es un trabajo con tanto amor y tanto cariño por ustedes. La pausa, 11.46, seguimos. Vaya por un cafecito, ah, con leche. ¿Con leche, trago no? Sí. ¿Sole? ¿O te? ¿O te? También. vas no, a